Considero que es muy importante que las mujeres nos involucremos en política para que nuestra visión sea tomada en cuenta. Muchas veces hemos sido relegadas al espacio doméstico, al espacio privado y lo público y las decisiones eran tomadas por hombres. Considero que también es muy importante que tomamos las riendas del cuidado del ambiente porque esta dimensión necesita de nuestra impronta, de nuestra empatía y de nuestra sensibilidad para poder realmente construir un futuro sustentable, sostenible y que nos incluya.